Decidirme de España en primer lugar eh, porque tuve la oportunidad de disfrutar de un programa internacional de la Universidad Complutense de Madrid con Corea University de Seúl y en segundo lugar eh, porque veía que la situación en España no era la más conveniente para estar allí. Entonces pensé, si puedo terminar mi carrera fuera de España quizás tengo más oportunidades de encontrar un empleo... A medio plazo. Por eso vine en agosto del año pasado, de 2012, y aquí sigo en Seúl, a pesar de que terminé periodismo en diciembre, hace tres meses ahora. Eh, y nada, eh, ¿por qué decidí salir de España? Por la situación en la que se encuentra el país actualmente, todos mis amigos estaban yendo al extranjero. Eh, para tratar de buscar un trabajo incluso en cosas que nada tienen que ver con la carrera que han estudiado durante años. Y porque creo que ahora no es el momento de estar ahí, creo que tenemos la oportunidad de formarnos, eh, buscar todas las oportunidades que se nos ofrezcan y estar unos años fuera hasta que la cosa mejore. Mi situación en España en realidad tengo que remontarme al 2010 porque eh, la última vez que estuve trabajando ahí, porque en 2011-2012 eh, disfruté de un año Erasmus en Tampere en Finlandia, y luego en, a mediados de 2012, en agosto, vine a Seúl y aquí sigo. Eh, pero mi situación mientras estudiaba la carrera en Madrid eh, se basaba en trabajar como becario en medios de comunicación o agencias, y cobrar 300 euros al mes mientras que el alquiler del piso me costaba alrededor de 400 350 euros más los gastos de agua, luz, internet más el abono de transporte más comidas, más salir, más ir a casa porque yo no soy de Madrid es decir, la situación de si yo tuviera que vivir ahora mismo ahí por la situación económica en mi casa y por... ...el dinero que podría obtener como becario, creo que no me podría permitir el estar viviendo ahí. Lo que ocurre es, si no quiero depender de mis padres todo el rato, que me tengan que pagar un piso, que me tengan que dar dinero para comer, etc. Si tengo una oportunidad mejor fuera de España, creo que para mí lo más conveniente es aceptarla, incluso si no es eh, con una posición como periodista... Pero si me das suficiente dinero para vivir y no lo voy a poder obtener en España, pues me quedaría aquí porque además el país me gusta, eh, es una experiencia en todos los sentidos, cultural, conocer gente diferente, diferentes historias, es un, no sé, es un mundo totalmente diferente al nuestro. Entonces pues por eso decidí venir aquí, primero por el bromo internacional y luego cuando tuve la oportunidad de volver a España he decidido quedarme porque creo que aquí tengo más oportunidades que en España. Eh, Corea del Sur es un país eh, que económicamente eh, ha crecido muchísimo eh, y muy rápido en pocos años y hay muchas oportunidades aquí. Entonces antes que elegir otro país, otra zona, otro continente creo que Asia tiene, ofrece muchas más oportunidades que cualquier otro lugar en el mundo a día de hoy. En realidad... Eh, no quería elegir Corea del Sur, quería ir a Japón porque toda mi estancia aquí viene originada por haber estado estudiando como estudiante de intercambio. Eh, pero la cosa es que la Universidad Complutense canceló los acuerdos con Japón después del terremoto y el tsunami y todo lo que pasó con la central nuclear en Fukushima. Y entonces tuve que elegir Corea del Sur, porque era el país más parecido a Japón, que era lo que en realidad quería hacer. Entonces, bueno, ese es el motivo real por el que elegí esto. Luego, ¿por qué en Asia? Porque siempre me he interesado, entonces yo lo que realmente quiero es especializarme en estudios asiáticos, es para lo que he solicitado ahora el máster, para después de trabajar unos meses aquí, volver a Europa... Eh, las oportunidades que tengo aquí que no tengo en España, bueno, en primer lugar, eh, Corea del Sur está creciendo mucho, mientras que España está totalmente estancada y yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, aquí es todo lo contrario, van hacia adelante. Eh, hay, es fácil encontrar trabajo luego, por el crecimiento de países de Sudamérica, mucha gente quiere aprender español, eh, no sé, por las relaciones económicas comerciales que tienen con Latinoamérica, les interesa. Entonces, siendo de España, eh, puedes encontrar fácilmente trabajo como profesor de español. Y, no sé, hay muchas oportunidades. Por ejemplo, yo estoy aquí trabajando para un museo, estoy trabajando con niños pequeños, eh, hablando sobre cultura española, aprenden un poco del idioma, es una experiencia también cultural, eh, prueban comida española, aprenden canciones, un poco de todo. Además de eso, en este país ahora, eh, está es, está creciendo mucho también los sistemas de reconocimiento de voz. Entonces necesitan gente de todos los países porque necesitan eh, diferentes lenguas, español, portugués. Ese también es otra, es otra forma de, de trabajar aquí. Y no sé, en España yo he estudiado periodismo y no sé qué puedo hacer eh, al margen de ganar una miseria como becario o no ganar nada. Entonces, no sé, sé que estos trabajos que estoy realizando aquí no son lo más cercano a lo que he estudiado, pero no sé, es una forma de ganarse la vida por ahora. No para siempre, pero bueno, creo que aquí hay más oportunidades no como periodista, pero eh, como trabajador, en general. La verdad es que no tengo claro cómo podría mejorar la situación en España, pero creo que actualmente estamos controlados, desde la Unión Europea, obligados a realizar recortes que podrían realizarse de manera diferente a como el actual presidente del Gobierno los está haciendo. Y eh, actualmente las clases medias están convirtiéndose en clases bajas hay gente que no tiene para comer, gente perdiendo sus casas todos los días y nadie hace nada. Entonces, ¿qué se puede hacer si desde las instituciones políticas eh, las personas que supuestamente nos están representando no hacen nada y tenemos dos partidos mayoritarios que están perdiendo cada vez más la confianza de los votantes y que se preocupan más de sus problemas internos que de los problemas del pueblo y una oposición que no hace nada, una oposición en la que yo confiaba pero no puedo confiar más, porque no creo que estén planteando soluciones reales a lo que ocurre, pues no sé cuál es igual la solución. Quizás la solución sería buscar una manera de recortar si es eso lo que hay que hacer en realidad de otra manera, que no sea destruyendo las clases medias eh, y quizás tocando un poco más las clases más altas que no están sufriendo nada la crisis. Eh, no sé, eh, creo que habría que crear sistemas eh, de crecimiento, un plan de crecimiento, eh, pedir ayuda a Europa para desarrollar un plan que permita incentivar el consumo y a la vez crear puestos de trabajo, porque sin puestos de trabajo la gente no consume, se produce menos y así es como nuestro país está en la actualidad. Eh, además tenemos eh, un nivel de paro juvenil que es increíble y me parece que nadie está haciendo nada. La gente sale a la calle, pero tampoco eh, supone ninguna consecuencia en los políticos, en quien nos está gobernando. Entonces, ahora mismo la verdad es que estoy totalmente desencantado con el sistema político, judicial, todo español. Entonces no sé cómo puede cambiar la cosa. A los responsables políticos les diría que... Busquen otra manera, que hay alternativas a los recortes y que hay otra forma de hacer las cosas, que no sea atacando a las clases medias y bajas todo el rato. Que hay alternativas y que busquen una forma de crear empleo y de cambiar la situación, porque creo que así no estamos eh, consiguiendo solucionar el, los problemas, sino agravarlos, agravarlos, agravarlos. Puede sonar que no es lo más oportuno o puede sonar que estoy huyendo del país y que en realidad necesitamos gente que esté ahí y que busque una forma de cambiar la situación. Pero quizás no soy demasiado valiente, no sé, o creo que estoy en este momento mejor fuera de España. Creo que en este momento, eh, si no hay otra alternativa, a lo mejor sería buscar algo que hacer fuera del país. Nada más.